Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Noel Guillermo Figueroa Hernández, soy seminarista de Año de Pastoral 2, estoy ejerciendo mi trabajo pastoral aquí en el Seminario Menor y pues no cabe duda de que uno de los días que simbra nuestro corazón es la meditación y contemplación de la pasión y muerte del Señor Jesús. Siempre recordamos con alegría en esta celebración de que el te amo más sincero me lo dijeron en una cruz. El origen del Viacruz sí se remonta precisamente a los primeros cristianos cuando en este día tan especial ellos se iban a los lugares en Jerusalén donde prácticamente el Señor Jesús ya había pasado y ahí en ese lugar pues empezaban a orar y luego seguían el trayecto, se paraban otro ratito y oraban y así fue como se empezó a consolidar esta devoción tan importante y tan popular en lo que son las estaciones. Posteriormente se empezó ya a consolidar bien esta devoción que tiene un sentido muy especial, es el recordar. Recordar todo lo que el Señor pasó por nosotros para salvarnos por amor. Recordar también de que nosotros Mientras estamos aquí viviendo en la tierra, tenemos un punto de partida y tenemos un punto de llegada. Y también recordar que nosotros como cristianos y seguidores del Maestro, también vamos tras sus huellas, vamos siguiendo, vamos acompañándolo. Y ese es el sentido auténtico de lo que es el Via Crucis. Junto con el Via Crucis también la oración a la Santa Cruz tiene se remonta a los primeros siglos del cristianismo, donde los primeros cristianos, después de haber rezado, de haber acompañado al Señor en el diálogo y de haberlo recordado, en la tarde, más o menos como a las tres, que es precisamente la conmemoración de la hora en que el Señor Jesús falleció, se reunía toda la comunidad para hacer una celebración litúrgica muy especial que se le denominó la Adoración a la Santa Cruz, o también se le conoce como la liturgia de la Pasión del Señor. En esa celebración se hacía y se hace todavía y es parte importante un rito bellísimo, muy padre, que es la Adoración a la Santa Cruz. Pero ojo, no estamos adorando a la cruz como tal, estamos adorando al que la cargó, estamos adorando al estamos adorando a Él, no estamos adorando al Madero como tal. Y eso sí, hay que hacer esta especificación. Ya haciendo esta especificación, proseguimos, pues es como de alguna manera la celebración era de lo más bellísimo. Y esta, esta celebración cobra muchísima importancia porque aquí en esta celebración especial el Señor Jesús se hace real y verdaderamente presente. Sobre todo cuando tú tienes la oportunidad de comunicarlo, tienes la oportunidad de recibirlo. Y este es el sentido más importante de la oración litúrgica de la Santa Cruz, en donde prácticamente en la Cruz es en donde Dios nuestro Señor manifiesta todo su amor hacia todos los hombres de todos los tiempos, de todos los lugares, de todas las épocas y es en donde manifiesta su poder salvador de la muerte y del pecado y que le da sentido a toda nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles de dolor de sufrimiento y de muerte de enfermedad. Así pues, si se fijan en este día del Viernes Santo, el centro es precisamente la cruz del Señor. La cruz del Señor es el instrumento por el cual Dios nos manifiesta su amor y nos manifiesta su poder salvador Prácticamente de salvarnos de la muerte, de la muerte eterna. Y eso es lo más bonito que hay que recordar y que hay que celebrar este Viernes Santo. Y precisamente, pues ya para finalizar, recordemos, como les comenté, de que la celebración de la adoración a la Santa Cruz es la parte fundamental del día. Lo que es el Viacrucis, junto con la meditación de las siete palabras y el Rosario de Pésame a la Virgen, pues son precisamente momentos que están circunscritos a lo que es la piedad popular. Pero la celebración litúrgica, lo más fuerte en sí, es la adoración a la Santa Cruz. recorrido en el cual hemos visto y profundizado en la belleza de este día del Viernes Santo, solamente hay que recordar que no nos quedemos en el sufrimiento sino que ese sufrimiento tiene un sentido salvador, tiene un sentido liberador y tiene un sentido esperanzador también. Recordemos de que muerte y resurrección siempre van de la mano, siempre el cristiano muere, siempre el cristiano resucita, cada día. Por eso es importante lo que tengamos en cuenta, no nos quedemos en sufrimiento, tendamos a ganar la vida eterna, tendamos a ganar esa resurrección que el Señor nos prometió. Yo soy Noel Guillermo Figueroa Hernández, Seminarista de Año de Pastoratos, aquí en el Seminario Menor. Hasta luego.